saludos estimada comunidad docente y estimados participantes también sean bienvenidos a este video que se va a tratar acerca del listado de cotejo un listado para llevar a cabo la autosuma de las calificaciones en un proceso educativo vamos a ver lo primero que debemos hacer es abrir en nuestro navegador un espacio en google aquí como podemos mostrar a mano derecha en la parte superior tenemos hojas de cálculo esta hoja de cálculo nos va a servir para llevar a cabo un listado puede ser de cotejo o de calificaciones hacemos clic en blanco para generar un nuevo documento así entonces podemos observar que podemos colocar allí el nombre de nuestro documento donde dice hoja de cálculo sin título en el extremo superior, a mano izquierda, vamos a colocar el nombre del listado de cotejo o lista de participantes. Así entonces, debemos colocar en nuestra lista los nombres de las personas que participan. Asimismo, entonces, dependiendo el proceso que se está regulando, que se está llevando a cabo, podemos dividirlo por semanas. Vamos a poner semana 1 en cada una de las columnas subsiguientes, semana 2 y semana 3. Vamos a colocar una semana 4 para completar el mes. También puede ser llevado a cabo por días de la semana o por semestre. Ya al final entonces de estas cuatro semanas, puede ser de formación, vamos a tener una evaluación. Asimismo entonces vamos a generar en esta nuestra casilla de listado de cotejo o de lista de participantes una calificación. Así entonces vamos a colocar el nombre de nuestro participante o nuestra participante inicial. Vamos a colocar en la casilla 2, dentro de la columna A, Participante, Modelo. Muy bien, vamos a entonces a colocar las calificaciones alcanzadas por este participante vamos a colocar una calificación de 15 sobre 15 en cada uno de los encuentros o compromisos. Asimismo entonces en el momento de la evaluación podremos asignar una calificación de 40. Vamos a hacer entonces que estas calificaciones se autosumen para obtener un total de ese periodo en la celda FDX aquí mostrada con el cursor y el mouse a mano izquierda en la parte superior, debemos colocar el símbolo de igual para que así se pueda hacer una fórmula. Una fórmula que va a ser muy sencilla. Se trata de sumar cada una de las calificaciones y luego la vamos a tener en un resultado final. Vamos a colocar la celda que se encuentra en la columna B y la 2 más la celda que se encuentra en la columna C y la 2 más Así vamos sumando de 2 más, e 2 más, f2, cada una de estas filas y celdas han sido colocadas para que se sumen y al final vamos a tener un resultado. Muy bien, aquí tenemos ya nuestra fórmula creada. Es así como se puede hacer un listado de cotejo o de atribución de calificaciones ante un proceso educativo. También para otro tipo de proyectos se puede generar un listado como este. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a colocar aquí participante 2. A esta persona también se le asignan unas calificaciones conforme a su desempeño y o su trabajo. Vamos entonces a decir que esta persona tuvo un 14 de 15. Asimismo luego tuvo un 12 de 15 en otro de sus compromisos. Y así vamos sumando esas calificaciones. 12, aquí obtuvo 10 y ya de la evaluación no obtuvo 40, sino 35. Miren, aquí nos está autosumando porque no hemos arrastrado la fórmula. Vamos a obtenerla arrastrando desde la parte inferior, extremo derecho, de donde está la calificación de 100. Así la vamos a arrastrar hasta unas celdas más debajo. Muy bien. Ya sí tenemos la fórmula copiada para todas las personas participantes hasta la casilla número 6. Como se puede observar, podemos hacer otro ejemplo. Participante 3. Esta participante o este participante también obtuvo calificaciones no tan óptimas como las anteriores, pero sí tiene unas calificaciones así entonces podemos observar que su proceso se puede autosumar así entonces también se puede autorregular podemos colocarle colores y formas a nuestro listado de cotejo o listado de participación de modo que así pueda ser mucho más fácil la comprensión del mismo y poder visualizarlo también esto esta herramienta es totalmente gratis se puede obtener a través de los servicios de Google con nuestra cuenta ya creada para los demás servicios y los procesos en esta plataforma. Muy bien, esto ha sido todo por este momento. Muy fácil, espero que compartan estas informaciones. Hasta luego.